¿qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con en Río, Anita. Vamos con, bueno, una parte del descanso, del intermedio, más una canción que me encanta, Rave de Favela. Es buenísima, buenísima. Y es, creo, sí, sí, sí, sí. La primera vez que la voy a escuchar en, en directo. Así que, bueno, vamos allá. También os quiero decir que, bueno, me hacéis muchas peticiones de reacciones, de, sobre todo de Anita. Um, el problema es que, bueno, con la traducción de, del idioma a veces no encuentro estos vídeos, así que si, si podéis, por favor, dejadme también el, el link y así puedo acceder directamente al vídeo que queréis que reaccione. Bueno, lo dicho, vamos con el interlude, y rap de favela de Anita en Rocking Rio, Lisboa 2022. Pues aparte de baile era muy bounce de IG hasta el día. Oh de Fabela Es que es buenísimo el sonido Brasil Esta canción la tengo en el trabajo muchísimas noches porque es que remotiva, me, me despierta. <risa> Dios mío, qué espectáculo. Oh my god. Brotado La verdad verdad es buenísimo, ¿eh? O sea, el público, ¡Dios! O sea, brutal, brutal, brutal. O sea... Además, eso espero que no fuera el fin de, del concierto porque es que, bueno, yo me quedaría con muchísimas ganas de, de escuchar más. O sea, brutal, brutal. Vaya fiesta es Anita. Bueno, hasta aquí el intervalo con Rab de Favela también, ya os digo, brutal esta chica, es que no, no tengo a veces de descripción porque me parece que abarca tanto, o sea, es puro, es puro show. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros al canal, ¡nos vemos!